...sobre todo de poder elegir a quienes van a dirigir los destinos de nuestra nación. Eh, preocupa mucho todo lo que se está viendo, el manejo que le están dando los, los partidos políticos. María hacía un análisis ahorita muy interesante, que concuerdo con ella, sobre todo de parte de la irresponsabilidad que están promoviendo los propios partidos con actividades donde tú ves que no guardan ni la mínima distancia. Y no todos protegidos. Y mira cómo están las estadísticas entonces subiendo los casos de coronavirus. Y hay quienes dicen, hay médicos que dicen que todavía aquí en República Dominicana no hemos llegado al pico. Así que debemos eh, seguir cuidándonos. Es lamentable, es lamentable. Y, y, y el trabajo, por ejemplo, nosotros como medio, y yo recuerdo a Raquel y, y Veloz, los primeros días que nosotros vivimos, nosotros que tuvimos claro. que estar, aunque no tuvimos el frente de batalla en, en, en las clínicas y hospitales, pero sí tuvimos el frente de batalla no en, en nuestra área de comunicación. Y, y, y lo que uno vivió y sufrió con, con tanta impotencia, tantos casos, y la gente hoy en día Así está es. indolente, como que ya, eso pasó y nada. o sea, No pasa nada. Eh, o sea yo, el miedo. Eh, hay una insensibilidad con el tema del COVID y por ejemplo, señor director, unas imágenes que le envié El general eh, Alberto Ten Señores, esto da vergüenza La gente de, que de clase media y alta Porque eh, eh, habían ahí millonarios Involucrados en una gallera Y tuvieron que salir como gallos corriendo, volando Señores, gente, eh, miren, miren eh, eh, Cuando yo vi esas imágenes yo quería morirme Esos son empresarios, dueños de empresas de aquí Millonarios todos esos son todos millonarios. Hay un vecino mío que no lo matan por 500 millones de pesos. Ay, si me oye, no voy a decir nombre. Pero miren volando cerca. Pero, señores, pero esto, esto es fin de mundo lo que está pasando en este país y en este pueblo. Un pueblo como este que murieron tantas personas. Miren, esos son empresarios jugando gallos clandestinamente. Y se hizo un operativo... Y, y, y tuvieron que brincar ahí hay un amigo mío ¿eh? ahí hay un amigo mío que, que, que me da lástima, pena gente jóvenes miren en qué gallera estaban jugando gallos que son una gallera ¿eh? pero ahí se apuestan millones de pesos hay un nivel de agotamiento y cansancio que la gente quiere que abran todo de golpe y porrazo sin ver ya las consecuencias porque le han perdido el miedo al virus ya saben que no mata eh, si tú te proteges y si no tienes ninguna enfermedad base que te pueda producir de que eh, el virus eh, bueno se, se, se, se, eh, te afecte directamente ¿Y, y te cause la muerte que es en grado extremo ¿Y ¿Y que si te cuidas te protejas vaya? bien ahora bien eso ¿Y de ¿Y la jugada de gallo es un vicio pero también un negocio un negocio y esa gente que estaban ahí vaya? no era por diversión era, es haciendo apuestas no, que hacen, eso, eh, hay, que eso, es, más, eso es más eh, Raquel parte de la apuesta eso es un vicio es un vicio, el, el, el, el gallerismo claro. es un vicio. Vamos a escuchar a Raquel, para que tú veas cómo nuestro general, al cual yo felicito y de verdad que, que estamos muy agradecidos por el trabajo que está haciendo, Alberto Ten, dice la impotencia, él mismo, porque el general fue, fue afectado por el COVID, el general se vio en cuarentena, el general tuvo COVID. Vamos a escuchar al general Alberto Ten. Y la persona tenemos ya vamos para cuatro meses sabiendo el mal que nos está azotando a nivel mundial y todavía hay personas que uno pensaba que tenían conciencia conciencia para cuidar a su familia primero que es lo principal conciencia para aportar al país conciencia de no violar las disposiciones legales dictadas por el Estado Dominicano. A raíz de una inteligencia, a través de una información de una fuente de alto crédito llegada a mi persona, decidimos nosotros poner eh, en vigilancia la citada gallera clandestina y realmente llegó el día de que se reunieron y se me informó de nuevo. Ya nuestros superiores tienen conocimiento de la situación aquí presente y esperamos que en la próxima hora lo estemos presentando ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público entonces lo ponga en manos de la justicia eh, de la provincia de Duarte. ¿Cuántas personas apresaron, general? No lo hemos contabilizado, pero hay un grupo. Y lo que faltan están los vehículos ahí, los motores. Ah, porque una, una parte se, se escapó. Se escapó, rompieron la empalizada, eh, dos o tres cuerdas de alambre las rompieron con los cuerpos. Y realmente hasta asustaron al ganado que estaba presente ahí. El ganado se escapó despavorido por el, el corredero que se armó. ¿sí? Eh, yo espero que ellos se presenten a la justicia, porque... Le, yo voy a dejar el cuido de los vehículos. Cada vez que uno venga a buscar su vehículo, entonces va a ser presentado al Ministerio Público para que tome cartas del el asunto. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Señores, este fin de mundo. Señora, ahí hubieron gente que lo montaron en la camión atrás, empresarios, gente joven, sea, pero sin conciencia. Ahí no hay un CC de conciencia. Porque cómo es, sabiendo que está prohibido, es uno. Dos, esa aglomeración de gente. Ahora, como digo uno, digo la otra. Y que me disculpe mi amigo en general, que lo quiero mucho y lo aprecio. Pero aquí deberán también hacer muchas cosas con los políticos. Porque los políticos están haciendo lo mismo, entiendo yo. Los políticos andan... Eh, claro, hay algunos políticos, y, y tengo que decirlo, yo estuve que me invitó, y con esto le digo, el que el político que me invite, yo lo acompaño para cualquier recorrido, no importa la bandería política, eh, pero me invitó Luis Ernesto Camilo a un recorrido, y me gustó mucho, porque, eh, primero, lo están haciendo con pocas personas, o sea, van a los sitios, eh, estuvieron en, en el sector eh, Vista al Valle, que me perdí yo para allá, eso es un mundo, eso ha crecido muchísimo, entonces ellos van, en Vister Valle van a cinco a seis sitios, a cinco a seis lugares, locaciones, con pocas personas. Y anda una persona, desde eh, de que ve una, a, a alguien sin mascarilla, entregándole una mascarilla. Y yo estuve allí y por eso lo digo. O sea, le agradezco al bienestar Camilo, a Carlincha Bebe, que que nos invitaron a ese recorrido. Y me gustó mucho, porque me gusta, eh, no me gusta teorizar, me gusta ir y saber y ver realmente lo que está pasando. Y fui y me gustó. Y ojalá que otros políticos hagan lo mismo. O sea, que, que no hagan esa concentración masiva de 500 gente. O sea, que vayan 15, 20 personas. Y usted va, si usted va para un sector, usted va a varios, a varios eh, lugares del mismo sector con poca gente y llévele una mascarilla. En vez de usted darle 200 pesos, déle una mascarilla que es más productivo. Pero hay políticos que en general usted debería de de hacer ese mismo el sistema de inteligencia para ese grupo de políticos eh, eh, de verdad que eh, eh, es un poco eh, contraproducente los galleros están mal pero hay políticos que están dando el mal ejemplo en esta campaña sí. me escuchan ustedes me están escuchando no estoy escuchando, cuando, que eh, eh, señor donde no te Donde no escuchamos es cuando pusiste las declaraciones, ahí no escuchamos nada, pero contigo general? el diálogo sí, ah, sí, te escuchamos perfectamente. Okay. Eh, te decía que los partidos están distribuyendo, claro, con, promoviendo su candidato, su, el logo de su partido, muy bien, en las mascarillas, está muy bien que estén distribuyendo esa herramienta que es imprescindible, es obligatorio el uso de ella, al salir a las calles y que algunos están haciendo aportes que van mucho más allá. Por ejemplo, en mi provincia pude notar que fuera de los bancos, instituciones bancarias y de algunos comercios grandes, pues han instalado, eh, y debo reconocerlo, Bauta Roja, candidato, ha instalado unas, unos tinacos grandes con un área de lavado para que todo el que entre a esa institución financiera bancaria, pues tenga que lavarse las manos primero, y además de que el banco toma sus propias medidas. Pero eso, enhorabuena, es una estrategia interesante que la ha tomado, y así muchísimos otros. Pero bueno, en la cuestión de las reuniones, Ahí si nadie está guardando distanciamiento, lo vemos todos pegaditos, sentaditos, entonces eso hay que corregirlo porque si no las cifras seguirán aumentando. Y para la gente que tiene preocupación, que está infectado, que mucha gente lo, solo lo saben ellos, no lo han dicho públicamente, lo tienen callado, un error porque debieran advertir a sus familiares, amigos relacionados para que tomen medidas de precaución pues eh, no hay ninguna prohibición para que vayan a ejercer su derecho al voto el 5 de julio. En el día de hoy el presidente de la Junta Central Electoral ha dicho, el doctor Julio César Castaño Guzmán, ha dicho que no hay ninguna prohibición, que lo que deben es protegerse, cuidarse, guardar el distanciamiento social. En las filas estará obligado los dos metros de distancia. Y al entrar en cada colegio electoral, pues el segundo vocal lo primero que hará es ponerle en las manos un poquito de la manita limpia, este el desinfectante, para que los electores tengan que hacerlo y no se acepta que nadie entre sin mascarillas. Así es que para los que estaban pensando no ir a votar porque están enfermos, si pueden moverse sobre sus pies, entonces podrán ir a ejercer su derecho al voto. Que en esta coyuntura tan especial, nadie lo pensó de que en este proceso electoral son una elección extraordinaria por haber sido movida, de la que correspondían en mayo pues hay que seguir hay que adaptarse a la nueva normalidad a esta covidianidad que nos han impuesto y que es hay que seguir hacia adelante sin temor sin pánico pero cuidándonos uno y, y otro son extraordinarias en todo el sentido de la palabra claro o sea, que nunca antes... así, así es bueno, eh, miren eh, eh, ese asunto de, del covid y esta tercera fase no sé cómo el gobierno está evaluando porque eh, al principio se hablaba que el gobierno iba a hacerlo como si fuera una tarea. Eh, me explico. Eh, la primera fase, dependiendo como la primera fase, el comportamiento de la población, entramos en la segunda fase. De acuerdo al comportamiento de la población, en la, la, la tercera, pero no, hemos, no vamos a quedar en la segunda. No, pero ah, eh, a, la, la tercera empieza ahora. La tercera empieza ahora y el gobierno la anunció el miércoles, ¿verdad? Ya el gobierno, el gobierno la está analizando, no, no. apreciar la medida, lo que implica, entonces quedarnos atrás. es que mira, es que el gobierno no puede abrir hecho. más. El gobierno. Lo que pasa es que la tercera medida es eh, directamente para las iglesias, que es de pasar un día por semana los servicios religiosos a tres días por semana. O sea, entiendo que el hecho de aprobar esa medida no es un sector que entiendo que tiene las medidas pertinentes, es simplemente irá a rezar, así que entiendo que no habría problema. Exacto. Sí, sí, pero... Y, la, y los templos son bastante grandes para guardar todo exacto. el distanciamiento. Y que las mismas iglesias, parroquias, capillas, están tomando sus medidas en torno claro. a la cantidad de horas, protocolos y eso. De Esa hecho, la, en Tenares, por ejemplo, le dan un ticket días antes, los que van a misa, tienen que pues, pasar al ¿sí? centro parroquial a buscar su ticket para entonces tener bien medida la cantidad que, que cabe, que ellos dicen, el porcentaje de la, del templo que van a utilizar, y dejando un banco por el medio. Ahora, los que son de una misma casa, de una familia, lo permiten que se sienten en un solo banco, si son una, una misma familia. Sí, pero la tercera fase, no solamente la de iglesia hay otro tipo de negocio que también están incluidos en la tercera fase. Entonces, ya el gobierno, eh, eh, eh, en realidad, yo de un principio visualicé lo siguiente, que le voy a, a comentar y a compartir. Después que el gobierno diera el permiso de una fase No podía, no puede echar marcha atrás ¿Tú te imaginas ahora que el gobierno diga La tercera fase no va? Se le arma el, el titingó Y en, menos de, en medio de una de, de, de, Ya de, de la recta final De las elecciones Pues al gobierno ni a nadie le conviene eh, una, una, una, una situación Donde los comerciantes, los empresarios Pues se tiren a la calle O se paralice eh, la, la, la actividad económica por vandalismo, ahora que está de moda, por ejemplo, en Estados Unidos, con este tema que lamentablemente otra persona eh, de color negro fue, eh, fue muerta a mano de la policía, e incluso eh, ya los policías que estuvieron ahí involucrados, eso fue en Atlanta, eh, están eh, separados de la fila, y la jefa de policía de Atlanta renunció, y me da pena mucho, por ejemplo, yo tengo que ir a Estados Unidos, a Nueva York específicamente, y uno caramba lo piensa dos veces, porque estuve viendo imágenes de Times Square, como todavía hay, hay tiendas que tienen eh, pegado eh, eh, plancha de, de Playboy. La protección en madera. Sí, no, cerrado con Playboy. Eso, eso, eso parece como si fuera un estado de guerra. ¿Se da miedo. Y de eso, eh, en ese caso específico de Atlanta, la víctima fue Richard Brooks, de 27 años, que fue, pues se consideró ya oficialmente homicidio por los disparos en la espalda. Y lo que te iba a decir, lo que te voy a decir más bien de eso de los negocios, eh, la tienda de comida rápida, eh, la cadena de comida, de comida rápida, Wendy's, no la saquearon, la incendiaron totalmente. Sí, eh, ese sea, fue, que, ahí, ahí fue, en ese Wendy. Uh, escúchame, eh, Veloz, fuera del Wendy fue que que, que hubo que lo arrestaron al señor y ahí eh, él en el forcejeo él le iba a quitar eh, la pistola eléctrica a uno de los oficiales, entonces ahí se fueron a, a los puños. Yo tengo las imágenes que se las voy a mandar al señor director y hay que analizarlas, señores. En Estados Unidos la crisis eh, está muy, muy delicada porque ahora se van a quedar sin policía los, los policías tienen miedo ahora de hablarle hasta duro a una gente ah. cuando anteriormente un policía de Estados Unidos era lo más respetado y hablando de Estados Unidos voy a aprovechar para